La clase nodo doble o gNode tiene tres atributos, como siempre un contenido, en este caso de tipo string, y en este caso dos conexiones, un vínculo con el siguiente elemento, next, que inicialmente empieza apuntando a null, y prev, para apuntar al elemento previo.